Bienvenidos mis pequeños El día de hoy no estoy de muy buen humor Así que no esperen compasión de mí Come on I got you Time to die Que okay, yo Oh Don't worry honey I have another kimmer here Oh You must break out oh. okay? I can take another guy, I think. Come on, come on. You can open it. Ah, I got searching my camera. Nice. One catch. Toma, fuera de aquí. Fuera también tú también. Oh. So. ¿Creen que se no nos dejaré tan fácil? No. Bye bye. Bye bye. Quieto. Quieto. Volveré en segundos a molestarlos. ¿Listo? Adonde, adonde tu tambien. So you want to live, huh? No, no, no. You are not going to leave in... No, no, no. No. This is not available. Sorry, my friend. But I'm not happy. Come on, come on, guys. You have a lot of power here. Because... I don't have any Oh, I have one Come on, but... Oh, January! Oh, so you have... I uh, really? Bye-bye Come on, come on, guys <laughs> Okay, I will let you win this time, but I take all the time Sí, sí, si lo siento que si hablo en inglés, pero a veces se me olvida que debo hacer lo El día de hoy no estoy de muy, muy bueno. Veamos qué puede pasar ahora. Ok. ¿Dónde están? Por favor, salgan Quiero jugar con ustedes ¿No quieren jugar conmigo? Let's go, baby Ah, oh, fuck Ay, You are hitting, right? Oh, vaya, vaya, así que tenemos... Quieta. Vaya, vaya, así que el equipo completo Creo que va a poder destruirme No, no, no Eso no se lo voy a permitir El día de hoy, no hora de jugar tú me tenías harto no lo vas a ver Tú también estás fuera. Estoy siendo muy compasivo. Me, what you can do, my friend? We destroy you. Where are you? No, Loran. ¡Fuck! Los odio, quieren es así que son un equipo muy muy comprometedor. No se preocupen, chicos. Todavía tengo más diversión para ustedes. Vaya, vaya, Bitch, want to pay Te va a salir caro esa cámara. No, no, no, chicos, esto todavía no acaba, créanme. Querías esa patadita, no la vas a tener Ok, los voy a dejar Por este momento chicos, pero esto no creen Que se acabó No, no, no, no, you're crazy Oh, vaya, vaya, vaya Así que tenemos equipo de combinado, ¿eh? No me van a dejar hacer nada No se preocupen, tengo más cosas planeadas para ustedes Disparo, disparo Come on, ¿dónde están mis fucking torretas? Gracias Pero, claro, no tengo energía ¿Qué voy a hacer? Nada Duh. Bad for you, bad for you, bad for you, I say it, te los dije, aléjate. Aléjate Muere Falta una ¿Dónde estás, cariñito? Aquí estás No, no, no Estás muerta, créeme Estás más que muerta No, no, no, no, no creas que voy a dejarte de hacer eso Cielito This is your final Ah, oh, los odio Maldita sea No lo harás Muere Esto se acabó oh. Vaya, vaya, vaya Así que querían burlarse de mí No lo creo Nadie se burla de mí